Bueno, espero que estén súper bien el día de hoy Y espero que estén súper bien después de nuestro segundo sismo potente Después de, bueno, más bien menos de tres días Así es Bueno, justamente hoy en la madrugada, a la 1.20 de la madrugada Hubo otro medio fuerte Bueno, pues sí, fuerte Así que espero que todos estén muy bien. Yo la verdad es que, o sea, traigo ojeras porque no dormí. Esto fue como a la 1.20 y yo no me pude dormir como hasta las 4 y media de la mañana por estar como toda así hiper estresada. Pero bueno, espero que ustedes hayan descansado, que estén muy bien. Reportes en los comentarios. Pero en fin, el día de hoy, el día de hoy les traigo un vidito, un caso paranormal que anda rondando por el internet. Sobre eh, una persona que está experimentando cosas muy raras en su casa Y al parecer el por qué las está causando, ¿ok? Pero bueno, pónganse cómodos eh, En este video se tienen que voltear un poco a ver el video O sea, no solamente ponerme de fondo Así que, bueno, les digo, traigan algo de botana Que botana es como comidita, ¿no? Que te guste así Y hoy sí está Milly, miren Ven Milly, súbete, aquí mira ¡Ja, <risa> Se dio un cocazo. Pero vean lo que trae. Ven, súbete. Súbete aquí. Miren, trae este palo. Ay, ya se te rompió. Bueno, trae un palo lleno de pasta. ¡Ah! No, Milly, mil, ya mil, hiciste mil. un... Mira nada más, Millie. Y tu mamá te va a regañar. Pero bueno, recuerden suscribirse antes de que otra cosa pase. Y seguirme en mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, entonces estoy activa para que pues sigamos interactuando por ella. Pero que les parece si sí, eh, comenzamos ya, antes de que mi mamá venga a regañar a Mili porque ve nomás todo lo que hiciste. Adelante con este video. Ok, así que como les comentaba, este perfil es de una persona en TikTok llamado Alberto Sandoval, aquí lo pueden estar viendo en pantalla, o el tío Sam. Y bueno, su perfil realmente es que yo me fui hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de todos sus videos. Y la mayoría de sus videos son como que, ya están recreando audios, o sea, el lip-sync y cosas así. Y eh, también más que nada de tatuajes, porque es a lo que él se dedica, ¿ok? él eh, tatúa, es tatuador. Entonces, pues él subía como videos de su trabajo, obviamente. Y pues ya, básicamente eso se trataba como su perfil. Cuando de repente empieza a cambiar un poquito, o sea... Todo empezó con un video donde él se encuentra en, su, en la sala de su casa, ya que su estudio es dentro de y de su casa, o sea, tiene un cuarto destinado a que sea su estudio. Entonces, está en la, viendo la sala de, de, su, de su casa, está viendo la televisión y se ve algo ahí que se anda moviendo extraño, pero ¿qué les parece si vamos a ver ese primer video? para entrar en contexto, antes que nada, así que, a ver. Se salió de que entró lesto, ya este estoy, muy sí no no estoy muy asustado, ahora sí me puse mel, no pude dejar de temblar, estoy muy asustado. Vídeos paranormales, y no sé si cansan a ver, la bolsa se está moviendo, <risa> me entraron nervios, <risa> no Okay. Entonces, como ya lo vieron, ese fue como el primer video, ¿no? Y de ahí pues empezó a derivar todo Ahora, a, a pesar de que aquí podemos notar que la actividad empieza, por así decirlo, pues ahí en la sala de su casa Realmente es que más adelante la mayoría de todos sus videos se concentran en lo que es el cuarto, o sea, de su estudio, pues donde él tatúa y bueno, él se lo atribuye y muchas personas también a que él, o sea, como tiene todo lleno como de imágenes, también tiene como un dibujo que él recreó sobre la monja, ¿La ¿recuerdan la monja esta de la película de los warren entonces por pues, la gente empieza a como atribuir También tiene un muñeco ahí todo tatuado y así y Al parecer es donde como él practica Entonces se le empiezan como a decir No, pues es que con razón te pasan esas cosas Pues mira cómo tienes el estudio Son demasiadas energías ahí concentradas Y demás Bueno, entonces de ahí se empieza a derivar De que todo se empieza a concentrar ahí en, en su estudio Ahora en su casa viven su hijo, su esposa y él Nada más Hubo en una ocasión donde se empezaron a escuchar ruidos dentro de lo que es su estudio. Y él va a revisar, pero hay algo por atrás. O sea, se ve como si alguien le estuviera tocando el hombro. Ahora, yo lo veo muy materializado. Eh, pues este rollo, este ente. Si es que hay un ente por ahí. Yo lo veo muy materializado. Entonces yo realmente, la primera vez que vi el video, dije... Mm, puede ser su hijo o su esposa, ¿no? Eh, pero él... Pues enseña que su esposa... Bueno, que el cuarto donde tiene su estudio Pues está como este chiquito Entonces pues que no cabe nadie atrás de él Que le pudiera ayudar como a hacer ese efecto De que alguien le está tocando el hombro Bueno, está bien Su hijo también empieza como a platicar con alguien O sea, como que dice cosas de repente Como que tiene miedo Pero de repente lo, lo escucha nada más hablar Entonces pues él se empieza a cuestionar Si es lo mismo con lo que está hablando eh, Que lo... Pues que lo está como asustando En varios videos, varias ocasiones Hay el registro de actividad Como de que se mueven las cosas Aquí les voy a poner algunos videos Pero el que más a mí me quedó así como que Hasta pobrecito niño Es el siguiente, así que María José Adelante con ese video Hay que seguir jugando papi ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Por qué te dio miedo? ¿No te dio miedo? Hoy. ¿Qué? ¿Qué soy yo? Allá. Sí, Entonces ya, a pesar de que toda la actividad se concentra en el estudio, pues pasan toda la casa. Yo aquí nada más noto que los perros no están nerviosos. O sea, generalmente, y pues o sea, Mili es como... Te, bueno, testigo, pero es lo que hace. Cuando un perro está nervioso respecto a esas cosas, cuando, o sea... Miren se ha puesto muy agresiva Muy, muy agresiva Modo defensor totalmente con mi mamá Y ladra hacia la nada Ahí es donde yo te digo Ah, ok, entonces posiblemente está viendo algo Pero bueno, si los perros no ladran ni nada bueno, bueno, yo creo que a lo mejor no es malo O pues simplemente no hay nada ahí, ¿verdad? Bueno, entonces eh, También hay circunstancias que ocurren ahí en su casa Y es que tiene una cámara eh, de seguridad Por fuera de su casa y esa cámara sigue a las personas, o sea, si llega una persona, la cámara va a seguir a esa persona que se mueve, o sea, exclusivamente. No es que siga el movimiento, nada más sigue personas. Y hay en diferentes ocasiones eh, videos de cómo la cámara se mueve como siguiendo a alguien, pero no hay nada, se escucha como que tocan la puerta, pero la cámara pues no se está registrando que haya alguien afuera. También hay personas, o sea, hubo un video donde decía que mucho tiempo duró alguien afuera de su casa y que tenía un palo, o sea, ¿por qué? Está raro. Y él hace como muchos recorridos en los lives para, o sea, como dentro de la casa y así, y a veces ocurren cosas. Um, la gente le empieza a decir, oye, pues mira, yo te puedo ayudar a hacer esto o lo que sea, o sea, como expertos en el tema o gente que sabe sobre el tema, y él pues hace como una invitación de que, ah, ok, o sea, si quieren venir a ver que todo es cierto, pues pueden venir, ¿no? Hasta ahora, pues no he visto videos de que alguien vaya, pero él hace esa invitación, pero al mismo tiempo... Hace lo que la gente le dice que, que haga O sea, por ejemplo Cuando tú le hablas O sea, de que ves que está moviendo algo Y le dices así como Vete de mi casa, no sé qué O quién eres O estás ahí o cosas así Supone que ese tipo de contacto Lo hace cada vez peor Entonces le dicen No hagas eso Que okay, lo deja de hacer Y también le dicen Es que tienes que echar agua bendita En forma de cruz Y pues aquí se ve como que Está prendiendo la cruz que hizo Con alcohol o con agua bendita O oxigenada en, en el piso Y la prende que, pues bueno, no está haciendo ninguna oración o nada, ninguna, así como, así de que bueno, algún mantra, ya saben, ustedes me entienden, como para que se vaya, entonces, pues yo considero que eso pues no funcionó absolutamente eh, para nada. Pero le siguen diciendo que eh, todo lo que le pasa es por lo que tatúa, ya que también tatúa como cosas referentes a los demonios, y cuando pasan esta, o sea, cuando hace un tatuaje de demonios también le pasan cosas que también sus clientes pueden notar, pueden percibir que está pasando. Bueno, entonces este tipo de situaciones se repite una y otra y otra y otra vez, él en todos sus videos está mostrando cómo a ver, miren lo que pasa, ya le están abriendo, o sea, la, la manija pues de la puerta, se ve cómo se la intentan eh, abrir, cómo le mueven cosas, eh, los sonidos que se escuchan, que de repente hay voces, le tocan la puerta. Les digo, esto se repite como en muchos videos, ¿verdad? Y bueno, aquí también lo curioso es que las personas que no viven ahí dentro de su casa también perciben lo que pasa, ya que pues recuerden que en su casa está su estudio, entonces las personas, sus clientes, pues van a su estudio a tatuarse a su casa. Y hubo una clienta que llegó y estuvo afuera de su casa que le reagendó la cita, pero pues vio el mensaje hasta después. Y le decía así de que, oye, estuvimos aquí fuera de tu casa. Alguien se metió a tu casa, pero pues no nos abrió nadie. Y él así de que, no, como crees? No había nadie en casa. Obviamente si hubiera estado alguien, pues tuvieran abierto. No, sí, pero yo vimos que alguien entró. O sea, les digo, ya es como que la actividad así como que okay, muy fuerte para que otras personas también la alcancen a percibir. Entonces, eh, pues esto es lo que está pasando en eh, nuestro buen amigo eh, Alberto. Entonces, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan Ah, yo considero que en este caso a lo mejor él está un poquito más... ¿Cómo les puedo decir? A lo mejor la actividad no es tan fuerte. Digo, obviamente, pues te asustas y demás. Si estas cosas te pasan. Pero creo, considero que no es tan fuerte. A lo mejor él está como... Como si casi, casi lo estuviera trayendo Entonces como... O muy nervioso, pues. Entonces ya cualquier cosita que pase, cualquier ruido. A lo mejor ya piensa, ah, es con respecto a esto. Pero pues no... A lo mejor no puede ser tanto. O sea... Si los perros ladran así nervioso, pues él empieza a decir, no, es que es por esto, porque se siente que sí. No digo que dentro de su casa se sienta otro ambiente, eh, que nosotros a lo mejor no podemos como ver nada más con puros videos. Pero es lo que yo considero nada más. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan y pues aquí estamos leyendo, yo les estoy dando corazoncito, por ahí les estoy dando y contestando comentarios, y pues bueno, los quiero mucho, recuerden checar videos anteriores, casos anteriores, y también recuerden que si ven alguna cuenta extraña, algún video raro, me pueden etiquetar en cualquiera de las redes sociales, yo estoy checando constantemente, y pues bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besitos.